World, no, no, Super Mario Bros Ah, este lo he jugado Este ya lo he jugado Me lo sé Es el nivel 1 del mundo 1 de Super Mario Bros Que le había creado alguien Que se le había ocurrido Pero tiene unos cambios Porque aquí no había otra tubería Y esto no es lo que había, claro eh, Había otras cosas quien ha jugado a Super Mario Bros, que es este juego, eh, pues entonces, eh, decídmelo. Conseguido una vida. Vale, nivel 15. ¿Eh? Una señal de interrogación? De y desde Japón. Me vale, tengo que ir a la tubería, como siempre. ¡Link! ¿Pero qué? ¿Esto te. ¿Esto qué es? Es súper extraño. <risa> pero también es fácil y corto. Corto en acción. <risa> eh, yo me voy aquí, pero a ver. Otro lado. Nivel 16. Jugar. Nue New Air, Super Mario Bros... No. ¿Pero qué? Ah, mira, helicóptero Super helicóptero <risa> <gorro> <risa> no hay... Ah, aquí hay uno Me voy, adiós Vale Se puede entrar una de las tuberías ah, Vale, sí, se sí puede entrar ¡Ostras! Ah, pensaba que no había suelo y que me, que me iba a caer. Anda, que... Pero sí hay. Helicóptero también lo tengo. Pero en Flor no lo tengo y no quiero. Solo quiero helicóptero. Otro Ay, ah, salgo por aquí. ¿No se puede entrar aquí? No. No se puede. Banderín. Mira, aquí está la meta. Qué fácil. Más una vida. Nivel 17. Desierto ping pong. pinipong pong. <ríe> ¿Cómo que esto es un desierto? Esto es un bosque. Ah, vale, que tengo que ir por ahí. Anda aquí. Ah, lo que tengo que hacer es esperar a que suba el agua. Para poder subir. Ahora es el desierto, ¿verdad? Sí. ¡Bien, hombre! Voy a llegar arriba del top. Voy a intentarlo, claro. No, no he llegado. Pero al menos cuatro mil, cuatro mil puntos o algo, no sé. O experiencia, o lo que sea. Siguiente. No vean, he hecho un montón de niveles ya. No, pero yo he hecho más que eso, eh, que esto. Créditos y 17 te des nota. Vale, demasiado fácil para un niño, esto ahora puedo hacer un niño pequeño go. nivel diecinueve character ¿Carácter? No sé. ¿Sarmander? Eh. Ah. Una pausa, vamos a adivinar. Bueno, mejor... Tenemos que entrar por esta puerta, esta, esta y esta. La única que puede entrar es esta. Vale. ¡Ah, mira! Una bola de fuego. ¡Ostras! ¡Pero qué fácil! Ya tengo la llave para el siguiente. La, esta puerta necesito ah mira, una tubería pero qué no tío, me ha quitado esto me ha quitado la flor de fuego y la que tengo va a ser ah, entrar por la tubería eh, porque no puedo ah, que no se puede Ah, que lo que eh, eh, pasa es que sale esto. ¡No! Se ha ido. Vale, ya estoy, ya me lo he puesto. Vale, eso Ahora entro por la llave Para entrar ¡Pero qué fácil! ¡Pero no entra en la otra puerta! No sé Nivel superado, genial Y siguiente Nivel 21 Ay no, 20 Me equivoco a veces con los niveles Después Mario helicóptero. Pero eso es en francés. Francia. Francesco. Yo me sé cosas de francés. De francesco. ¡Ah! No me lo dejes a mí yo así. Eres muy malvado. Iro, iro, iro, malo, malo, malo, malo, malo, malo. malo, malo. Iro, malo. Sois muy, malo. muy, muy malos. Hijos. Sois muy malos. Sois muy malos. Hijos. Sois demasiado malos para vivir. Sois muy malo. A ver. O sea, que... Porque hay balas de Bowser. Se estoy esquivando. Ah, que hay un Bowser, pero es mini, o sea que... No da miedo. No es de los grandes. <risa> ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Anda que es! ¡Muve no ese! ¡Ah! Tengo que esquivar a muchas cosas. Bien conseguido. Vida. a ver nivel 21 no sé cómo se dice las letras en japonés pero voy a ver cómo es Voy a entrar por esta tubería, a ver qué pasa. ¡Ah! Con una moneda de las rojas te consigues una llave. O sea, que hay una moneda de las rojas que está ahí. Y así te consigo una llave. ¡Ostras! Con la estrella esa es la máxima estrella, super estrella. Que brilla un montón porque acá hay un montonazo, un millón. Y con eso se forma la super, super, super estrella. Pero aquí está esto la flor. ¡Ah! como antes, pero que no haya ningún error, ¿eh? Voy a ir por la flor que me encanta. porque te tira esa tubería? ¿Pero qué? No sé qué pasaría si fueras por la parte de la moneda roja, pero creo que sería un lado incorrecto, porque si este es el lado correcto y no he visto otra tubería bueno entonces reconozco que lo sería el malo el lado malo es que el lado oscuro otra vez los japoneses a ver ostras esto es de correr ¿eh? con el mario Kart. ¡Bim, bien bien bien bien bien bien bien bien ah, son pocos segundos. Muy bien, muy bien. Sí. Ostras, escuchar el sonido, puede ser eso. Toma una vida. Bueno, más una vida. No, que pierdo una vida o que tenga solo una vida. Siguiente